Muy buenas tardes gente, buenos días o buenas noches la hora que esté viendo este video. Bueno, antes de comenzar les vamos a mandar un saludo a las personas de los videos anteriores y publicaciones también. Un saludo para Dorian Valles, para Sonic Mio, with Brenda, para Paula Araceli García Gómez G, Channel Rose, también para Juan Juanox 2007, Sonic Adeliza Azul, Sammy Sammy Enlandia, Joaquín Cuntimbo. Y Claudia Margarita Vergara. Muchas gracias por comentar el video. Y las publicaciones anteriores también. Y nada, bueno, ahora sí, comencemos con el video. ¿Por qué acepté esta cita? Era solo una broma. No pude decirle que no. ¿En serio salías a una cita conmigo, oh Sonic? Será divertido, lo prometo. ¿El traje será demasiado? Sonic. <risa> ¿Qué? Amy, ¿por qué estás vestida así? ¡Ey, qué grosero! Aunque te perdono solo porque te ves lindo así. Bien, iré a quitarme esta basura. Oye, espera, pero en serio, ¿por qué te vestiste así? Pues... ¿Y entonces en, es, en esa clase de citas el chico lleva un traje? Bueno, divertido, ¿no? ¿No, Sonic? Realmente me haría muy feliz Solo por esta vez ¿Por mí? Dijiste que te haría muy feliz si me vestía así Y tenemos una cita elegante Te veías muy emocionada y bueno... que hicieras esto por mí me hace tan feliz. Pero debes saber que no, no me importa cuándo, cómo, incluso si es realmente una cita, mientras pueda estar a tu lado, yo seré muy feliz. Bien, bien, lo entiendo. Yo... Deberíamos irnos. <ríe> se, hace, se hace tarde. <ríe> Supongo que aceptar no fue tan mala idea. Solo que nos vamos a divertir mucho ¿No crees? Silver, ¿ya viste? ¿Qué? Ah, sí. Es muy interesante. Silver, usa tus gafas. Pero me hacen ver feo. Cinco minutos después. ¡Ah! Blaze, son los chavos que estábamos buscando.